Fue clue blue, oh en el oh Cúpido hace porque ese fue mi error Ahora dale un amor mejor La verdad ahora me duele mi interior Porque me talla todo lo que recuerdo Cuando yo me amaba Y la verdad yo solo me manejaba Ese fue mi error No lo supe valorar La hora tengo su huella por toda parte La verdad solo fue un instante Para mandar todo al fracaso Nena en esto soy un payaso La verdad fue una mala historia La verdad quedó en mi memoria Quédate dejando una cicatriz La verdad fuiste una buena actriz Pero yo quería estar en tu telenovela yeah. La verdad no pude dejar la secuela pero me arrepiento, se fue mi error Pena me quema en mi interior Y ahora te estoy pidiendo perdón Yeah bien, Me arrepiento, se fue mi error La verdad estoy un gran cabrón Pero solamente te lo amor mejor Te pido por ella me despido Esta pena no me llames al Te estoy pidiendo solo perdón Por el mensaje de texto de mis historias Yeah Ella reacciona siempre que subo una nueva foto Yeah. Me dice que no es triste, que es la verdad lo de nosotros. Pero es por ti, bebé Ahora te pido perdón, aunque sé que no me crees Aunque sé que no me crees Años de velocidad luz Para volver a contar una como tú La verdad, me gusta tu actitud yeah, yeah. Y yo quiero estar contigo Nena del planeta, fuiste mi ombligo yeah. Pero ahora yo te digo que me arrepiento de mi error La verdad me talla al interior La verdad solamente quiero calmar esta ansiedad Te pido por ella, ojalá te libre un amor Porque no la supe volar un cabrón me pido, te arrepiento de mi error Ahora me talla todo mi interior, ahora te pido perdón Dale un buen amor cúpido me arrepiento de mi error La verdad, te fin la amor un cabrón Ahora solo te pido por ella, yeah tocó tomo otra botella a brindar Nena y que debo dejarte de ir a amar trata de eso, ojalá pueda recuperar Y sé que me arrepiento porque no sé valorar, yeh Mira, no es tu editor en el lista, Así que nena, ponte lista porque sé que pronto estarás muy bien Ahora solo me queda enmendar con Cupido Y me despido esta vez perdona si causé dolor Cúpido, me arrepiento se fue mi error Eso quema mi interior Ahora te pido que le des un buen amor ella me quiso amar y yo no no, porque era un gran bobón y la verdad ahora te digo, Cupido me arrepiento de este primer error, yo no puedo creer en el amor.